Hola chicos, estamos en un nuevo video. Hoy vamos a enseñar cómo cambiar el fondo de la pantalla. Lo primero es ir, es, es ir al Google. Lo segundo es escribir YouTube. Lo tercero es escribir mi nombre, mi el nombre de mi canal. Muy importante escribirlo bien, si no me parece. Está. Y luego van a entrar a en mi canal. Van a suscribirse. Muy importante suscribirse. Darle a la campanita. Bueno, esta no. Darle a la campanita, no sé dónde saldrá. Eh, y luego, muy importante, van a decir: Derecho, personalizar. Fondo de pantalla examinas busques el fondo vamos a bueno cambias busques el fondo busques el fondo presionas guardar cambios y ya te des el fondo es muy importante eh, suscribirse si no no más salir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós